3.000 muertes y más de 90.000 afectados. Naturalmente no es para que crearse un pánico, es para tomar medidas y seguir las recomendaciones que den las autoridades, fundamentalmente de salud pública. Pero es una epidemia como otras tantas que han venido. Yo recuerdo el famoso chikunguya. Ese, se arremetió el chikunguya y dejó mucha gente paralizado y bueno, qué sé yo, este, la gente sufrió mucho y eso va a ser cíclico, miren, eso va a ser cíclico, ahorita pasa la marea de este famoso coronavirus, se dura un tiempo sin, y después va a venir otra cosa y la humanidad por eso yo, cuando han venido todas esta epidemia aunque tomo medidas, porque la tomo, no me vuelvo loco tampoco. No me vuelvo loco porque no voy a tener un sobresalto y en un estado de estrés que en vez de mejorar la salud de uno, lo que hagas, que sin darle coronavirus, te vuelva tú loco y, y te enferme. Y te autoenferme, auto sí. No, no, no. Hay que tomar las medidas de lugar. Pero señores, la humanidad tiene alrededor de 8 mil millones de habitantes. Ya muerto 2 mil personas. 8 mil millones de habitantes. Y ha habido en todas las épocas, momentos en que se producen, míralo hay unidades de aislamiento. Hay unidades de aislamiento. Pero yo he visto gente con un estado de terror y de pánico, incluso profesionales destacados, que han conversado conmigo. Miren casos de este tipo. Vean. O a la diciendo yo creo que la muerte le va a coger miedo a él pero es una cosa absurda se ve que hay un interés porque la las cosas de este país no tiene padre madre ni nombre entonces eh, es un italiano ya vi una información de las autoridades de salud que tienen ya dominio de todas las personas que tuvieron contacto con este italiano para mantenerlo en una especie de cuarentena. Decirle, hay un informe que establece que a la persona que le ha dado el coronavirus ya tienen precedentes, antecedentes de otro tipo de enfermedades y complicaciones que a una gente sana y con la defensa fuerte no le ha dado, le ha dado a gente que han tenido problemas, y, y, y bueno, qué sé yo, con la defensa baja. Pero este, hay que tomar la medida y seguir atento las recomendaciones que indiquen las autoridades especialistas. Yo creo que la gente de salud pública han tomado medidas correctas, yo creo, no, no se puede ser mezquino. Y han estado informando y no han querido alarmar. Porque, óigase, eh, hay gente que, si le comienzan a la mente a eso de forma inadecuada, pueden terminar mal. Yo no me voy a volver loco con eso. Yo voy a tomar medidas. Pero no es que yo voy a enloquecer. Porque, imagínese usted. Miren, yo tengo que recalcar de nuevo que este país hace tiempo que anda mal mal pero muy mal, y que aquí hay cosas que no se pueden dar ni se dan en una sociedad organizada, que aquí hay cosas que se dan, cuando la sociedad va rumbo al colapso,